¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Soy David y esto es un nuevo vídeo de Crash of Cars. La nueva actualización de Crash of Cars está disponible y si el juego no se ha actualizado solo os podéis meter en la Play Store y actualizarlo desde la aplicación y bueno vamos a mirar lo que nos trae esta nueva actualización, en el vídeo de ayer, una de las cosas que vimos fue esta, la cuarta nueva opción que nos dan, y pone próximamente, en una futura actualización, requerirá un nivel de prestigio 10 o superior para acceder, esto, como muchos me habéis dicho en los comentarios, pienso que va a ser una máquina para poder hacer mezclas de coches, pero nos vamos a tener que esperar un poco más, hasta la próxima actualización, luego aparte, si le dais al coche os enseña dos nuevos coches y nos dan primero un coche raro llamado horizonte habrá vídeo cada día consiguiendo cada uno de estos dos coches primero el de horizonte y después el de monte carga este nos costará 200 gemas pero nos las vamos a gastar igualmente luego está el tema de los mapas que ya parece ese nuevo mapa llamado mina y más abajo tenemos las partidas privadas en las que puedes unirte o crear una particular entonces qué os parece si primero nos echamos una partida en la mina y vamos viendo este nuevo mapa dejar un like chavales suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo